Lucidania. ¿Lucidania qué es? Cruceta Bautita. Lucidania, tú denunciaste ante las redes sociales una situación que tiene que ver con tu pareja sentimental. Cuéntanos qué es lo que sucede en realidad. No, oh, que me daba golpes y él también me hizo perder una barriga, una, la niña que yo tenía. De pase el mes se iba, que me reempujó. ¿Hace qué tiempo pasó esto? Un año ya hace. Entonces, ¿cuál es, ¿por qué vienen las discusiones? ¿Qué fue lo que pasó en aquella noche? No, yo estaba tranquila y yo le decía que se estuviera tranquilo porque la, la prima de él estaba mala y yo le dije: estás tranquilo. Y él comenzó a decir un viaje dicho ahí que él está con el diablo y con su hermano. Y él tenía un puñal, un puñal tenía ahí y yo no quería entrar para allá. ¿Qué, ¿Qué pretendía él esa noche? ¿Qué te decía él? ¿Qué quería él esa noche? Dame golpe, que entrara. La habitación y me rompió toda la ropa, toda me la rompió y quería llevarse la cama. y Yo le dije que le iba a llamar a la policía y fue que ahí me dio en la cara, me coitó. ¿Hace cuánto tiempo tienen ustedes eh, juntos? Uh, un año ya. Aquella vez cuando tú perdiste tu criatura, también te golpeó o qué pasó en ese siempre entonces? Siempre me golpeaba, me... siempre me golpeaba, hasta con la barriga de varón también. Y una vez me pegó una, un brichazo en la barriga cuando estaba grande, la de Ibarón. ¿Y por qué tú continuabas con él? Él ¿Eh? decía que iba a cambiar y, y volvía a lo mismo. Yo creí en ese en eso que decía que iba a cambiar y llegaba a un acuerdo y que iba a cambiar y era mentira. ¿Él tiene algún problema eh, con sustancias o, o que tú entiendas? Todo él usa. Todo, todo, que vicioso y bebe mucho romo. ¿Qué tú tienes que decir entonces ante esta situación? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el comportamiento de las autoridades judiciales? Yo lo quiero ver preso, preso, que lo quiero ver, para estar tranquila, porque no estoy tranquila. Siempre la familia me tiene eh, persiguiendo y diciendo y, y hablando mal de mí y van a la casa a tragarme, a hablar mal. También una menor, también fue allá y yo no no le pegué porque ella es menor y no salí para afuera, pero ella estaba diciéndome, Pile gana que no, que no lo van a meter preso. ¿Tú temes por tu vida en este momento? ¿Eh? ¿Tú temes por tu vida? Sí. El llamado que tú quieres hacer en este momento ante las cámaras. No, que lo metan preso, que yo quiero verlo preso. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Winton Antonio Hidalgo. ¿Qué edad tiene? 25. ¿En qué sector reside? En Calle Esperanza.